Saludos cordiales, mi nombre es Zuleima Corredor, soy la asesora responsable de la actividad de servicio comunitario en la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Zulia. Este video tiene como finalidad eh, realizar una primera aproximación, una primera inducción a los estudiantes que han inscrito la actividad de servicio comunitario para ayudarles a comprender en qué consiste esta actividad y cómo se desarrolla en la Universidad Nacional Abierta. En primer lugar, es importante entender cómo se concibe el servicio comunitario en la UNA y debemos decir que se concibe como una estrategia de intervención social donde el estudiante universitario futuro egresado va a participar como promotor del cambio social realizando propuestas de solución a problemas comunitarios detectados. Ahora bien, ¿cómo va a ser esta actuación del estudiante para la solución de estos problemas? Pues va a ser a partir de la aplicación de los conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes y competencias que ha adquirido durante todo su proceso de formación. En este sentido, el estudiante universitario, a través de la metodología de aprendizaje de servicio, presta un servicio a la comunidad, Contribuye con la sociedad en la resolución de problemas reales, prácticos, existentes y evidentes a través de sus conocimientos, a través de lo que ha aprendido durante todo su proceso formativo. Aprende y sirve, sirve y aprende, pero no es solitario, no es el estudiante quien lleva la solución a la comunidad sino que el estudiante en este proceso debe desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, para generar sinergias y aliados con los miembros de las comunidades para que juntos puedan generar esas soluciones necesarias que puedan no solamente eh, abordar un problema en un momento determinado, sino que puedan eh, las comunidades aprender a generar soluciones a otros problemas que se puedan presentar en otros momentos. De manera que es bien importante el rol del estudiante universitario como prestador de servicio comunitario en las comunidades, como un promotor de cambio social y como un, prom un promotor de actitudes cooperativas y colaborativas para la resolución de problemas. Los objetivos del servicio comunitario en la UNA son fomentar en el estudiante la solidaridad y el compromiso con la comunidad enriquecer la actividad universitaria a través del aprendizaje servicio, eh, aplicando sus conocimientos, vincular a la universidad con el desarrollo de la sociedad, estimular vínculos entre la universidad y el entorno y fortalecer la articulación de la UNA con otras instituciones sociales. El servicio comunitario que se aplica en todas las universidad, eh, universidades y que es un requisito obligatorio para el egreso del sistema eh, se fundamenta en la Ley de Servicio Comunitario promulgada en septiembre del año 2005 y en la normativa de servicio comunitario de la Universidad Nacional Abierta eh, que ha sido promulgada en el año 2007 eh, según la resolución 1534 del Consejo Directivo. Es importante señalar que aunque el servicio comunitario es una actividad obligatoria para todos aquellos quienes deseen egresar del sistema, no debe ser eh, ejecutado o no debe ser inscrito por aquellos estudiantes que antes de la promulgación de la ley de servicio comunitario, es decir, quienes hayan egresado previamente del sistema en otras universidades y otras carreras, antes del año 2005. Quienes se encuentran en estas condiciones simplemente deben traer un dirigirse a la unidad de registro y control de estudio y solicitar información de cuál es la documentación que deben traer para solicitar ser exonerados perdón, del servicio comunitario. Ahora bien, ¿cómo se ejecuta el servicio comunitario en la Universidad Nacional Abierta? como ya he venido planteando, es una estrategia de intervención. Es decir, el estudiante universitario, desde los conocimientos adquiridos en su formación, va a tratar de intervenir para solucionar un problema detectado en una comunidad. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de la ejecución de tres fases bien definidas. Una primera fase es el diagnóstico de la situación problemática. ¿Cómo se realiza este diagnóstico de la asociación de, de la situación problemática? Se realiza eh, mediante una aproximación a una comunidad, entendiendo por comunidad a grupos de personas reunidas y que comparten eh, la cultura, comparten ciertos objetivos, comparten ciertos elementos que les, que les son comunes no necesariamente tienen que ser comunidades eh, muy alejadas o comunidades cuyo eh, cuya condición social eh, sea de extremada pobreza. ¿no? Esa no es la única concepción de comunidad. Comunidad puede ser, puede muy bien ser una escuela, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de educación, una escuela, un colegio, eh, algún área específica de una comunidad, un centro comunitario donde se puedan desarrollar acciones formativas en pro de los niños, eso puede ser entendido como una comunidad, comunidad puede ser un barrio, puede ser una organización, puede ser un condominio, eh, comunidad puede ser este, entendida también como una organización, de manera que dependiendo de cuál es nuestra carrera y cuál es eh, la población a la que va dirigida, a la que puede ir dirigido de acuerdo a la, cada una de las carreras el servicio comunitario, pues va a venir a determinar un poco cuál es esa comunidad a la que nosotros eh, vamos a atender. Es importante que en el libro, en el pequeño folleto que denominado guía para el estudiante, que debieron entregarles al momento de la inscripción y que se encuentra también disponible en el blog en formato digital, revisen en la página 23 la tabla en la que habla de las áreas de interés para la detección de necesidades. En esta tabla les indican, les sugieren cuáles pudieran ser eh, esas comunidades a las cuales ustedes pueden asistir o en las cuales ustedes pueden intervenir dependiendo de la carrera que cursan. Esto es bien importante. En el caso de la Universidad Nacional Abierta, y eso con la finalidad de atender a los planteamientos de la ley, se exige que el servicio comunitario se preste en, en, la, en las áreas específicas en las que los estudiantes es, han sido formados. Sin embargo, para el caso de la Universidad Nacional Abierta, el área de ambiente o los problemas que tienen que ver con cuestiones de tipo ambiental y de sostenibilidad son un eje transversal a todas las carreras, es un área común a todas las carreras, es decir, desde cualquiera de las carreras que se ofrecen en la UNA es posible que los estudiantes nos presenten propuestas de solución a problemas ambientales y es perfectamente viable. ¿Cómo se realiza entonces el diagnóstico? En un primer momento el estudiante debe eh, establecer contacto con la comunidad, con esos líderes comunitarios, sean directores de escuelas, sean eh, personas que ocupan algún tipo de cargo de liderazgo en una organización, sean líderes comunitarios, eh, los líderes de, de las, en las comunidades, de este, quienes ocupan esos cargos y que, o aquellos también que tienen cierto liderazgo y que son personas reconocidas por la comunidad. Eh, el diagnóstico, para poder realizar el diagnóstico, los estudiantes deben implementar algunas estrategias o algunos métodos para la recolección de información que les permita evidenciar la existencia del problema y sistematizarlo. Eh, entre las sugerencias que puedo darle eh, como estrategias y técnicas para la recolección de esa información, tenemos las entrevistas entrevistas que pueden realizar a esos personajes claves, a esas personas claves que ocupan posiciones de liderazgo dentro de la comunidad y también a algunos miembros de la comunidad que les permitan ir definiendo, perfilando y comprendiendo la problemática. Una segunda técnica que pueden emplear para la recolección de esta información es la observación, observar eh, cómo esos problemas que de pronto a través de la palabra les hacen llegar estos personajes claves de la comunidad cómo los pueden evidenciar, se observan, cómo se observan, cuáles son las características que presentan esos problemas y esas observaciones deben ser siempre registradas los estudiantes siempre deben tener a mano un, una lista de chequeo en la que puedan tomar nota, en la que puedan indicar de manera clara y precisa en qué es lo que están observando y qué es evidencia de ese problema tal vez en las comunidades van a encontrar varios problemas ustedes tienen que eh, desarrollar la capacidad y discernir conjuntamente con los miembros de la comunidad cuál sería aquel problema prioritario que pudiera ser factible de ser abordado y viable en, en el tiempo que ustedes tienen es importante que sepan que para el desarrollo del servicio comunitario van a contar con 120 horas y que esto tiene que desarrollarse en un lapso no menor de tres meses. De manera que ese es el tiempo bien determinado que ustedes tienen para el desarrollo de todo el servicio comunitario. Entonces, la primera fase, que es el diagnóstico, eh, deben realizarla eh, ya, lo más pronto posible. Eh, les invito a visitar el blog donde van a poder encontrar eh, al, en el costado derecho un, una columna con los documentos de interés allí ustedes van a poder encontrar todos los documentos, toda la documentación que necesitan para poder eh, iniciar el abordaje del servicio comunitario, allí van a encontrar la ley de servicio comunitario Van a encontrar la planilla de inscripción, el formulario, la guía para el estudiante que les estoy comentando. Eh, el formulario es de gran importancia. El formulario de, de servicio comunitario deben descargarlo, tenerlo guardado en sus computadores en, como un documento de Word e ir llenándolo de una vez porque este es el documento final que se va a entregar. No, no se entrega ningún trabajo tipo tesis. Lo que se entrega es este formulario de servicio comunitario debidamente llenado. Es importante que para esta primera fase de diagnóstico, que es la primera entrega que deben hacer, ya he publicado tanto en el blog como en Facebook, he publicado las fechas para la entrega de esta primera fase. Es importante eh, tratar de cumplir con las fechas a los fines de que podamos ir avanzando en el desarrollo del proyecto. Como les decía, una vez que descarguen el formulario, ustedes van a poder observar que en la primera fase, en la primera parte, perdón, del formulario van a conseguir todos aquellos datos que son de identificación de la comunidad, identificación de la, de la situación problemática, identificación de los beneficiarios a los que estaría dirigido el proyecto de manera que toda esa primera información que ustedes tienen allí en ese formulario constituye precisamente la información con la cual van a, a desarrollar esta primera fase de, de diagnóstico. Posteriormente, en un segundo momento, ustedes van a tener eh, como eh, acción a realizar en la segunda fase lo que tiene que ver con el diseño de la propuesta propiamente dicho. Es decir, una vez que ya hemos diagnosticado el problema, que hemos determinado cuál es la situación problemática que vamos a abordar eh, y una vez que la asesora ha revisado y ha validado esa información, es muy importante entonces que pasemos al diseño de las acciones que nos van a permitir eh, abordar esa problemática. A través del diseño los estudiantes tienen que definir entonces objetivo general, un objetivo general del proyecto de intervención y por lo menos yo lo sugiero de este modo tres objetivos específicos. El objetivo general, como su nombre lo indica, eh, tiene que ser amplio. Se deben utilizar verbos en infinitivo para redactarlo. Deben ser amplios, deben ser claros, deben ser precisos, que cuando se lea, la persona que lo lee pueda entender en qué consiste el proyecto. Por ejemplo, en el caso de un estudiante de educación matemática que ha evidenciado en una escuela que los niños de sexto grado tienen debilidades eh, en sus habilidades para la ejecución de, para la resolución de, de situaciones matemáticas diversas, un estudiante de educación matemática pudiera plantearse como objetivo general de su proyecto diseñar estrategias de enseñanza y de aprendizaje dirigidas a mejorar las habilidades matemáticas en los niños de sexto grado. Fíjense cómo, eh, en esa manera, eh, utilizando un verbo en infinitivo, diseñar eh, y explicando qué es lo que va a diseñar y a quién va dirigido, ya nosotros tenemos planteado un objetivo general. Posteriormente se deben... Eh, determinar los objetivos específicos que como les dije anteriormente les sugiero que sean tres con tres objetivos para el tiempo que tenemos es más que suficiente los objetivos deben redactarse también con verbos en infinitivo y eh, teniendo en cuenta el criterio de dificultad creciente es decir es como una escalera porque los objetivos específicos permiten alcanzar el objetivo general es decir me van a ir señalando cuáles son las acciones que yo voy a realizar para poder alcanzar el objetivo general. Por eso mi primer objetivo tiene que estar en un nivel más bajo, el segundo objetivo un nivel más alto y el tercer objetivo otro nivel más alto, como a modo de escalera, que empezamos primero por el peldaño de abajo. Eh, siguiendo con el ejemplo del caso de un proyecto para mejorar eh, las habilidades matemáticas de los niños, pudiéramos decir... Que el primer objetivo específico pudiera ser diagnosticar las necesidades específicas o las dificultades específicas que en matemática presentan los niños. Ese pudiera ser un primer objetivo específico. Un segundo objetivo específico pudiera ser diseñar estrategias de aprendizaje para mejorar las habilidades de los niños, es decir, voy a diseñar, pudiera ser eh, diseñar estrategias lúdicas para mejorar el aprendizaje de la matemática en los niños. Entonces ya estoy diciendo que lo que voy a enseñar es a través de juegos para que los niños puedan comprender mejor las matemáticas. Y un tercer objetivo pudiera ser diseñar estrategias de enseñanza dirigidas a las docentes regulares que les permitan mejorar las habilidades de los niños. Entonces aquí ya el objetivo estaría dirigido no a los niños, sino a enseñar a las maestras cómo enseñar estos contenidos matemáticos. Ahora bien, una vez que tenemos definidos los objetivos, es importante entonces eh, seguir eh, tal y como lo pide el formulario de servicio comunitario eh, planificando hay que planificar las acciones que se van a realizar para cada uno de los, de los objetivos específicos planteados yo tengo que plantear acciones debemos plantear cuáles son las acciones o las actividades asociadas a cada uno de esos objetivos eh, se tiene que planificar tomando en cuenta eh, allí en el formulario, ustedes van a ver al final del formulario un ejemplo de planificación eh, el cual está allí para guiarles, no, no tienen que hacerlo exactamente igual sino que es una guía que está al final para que ustedes puedan observar cómo se realiza la planificación, en una columna van a colocar el objetivo van a colocar qué actividad específica van a realizar para eh, lograr ese objetivo, cuántas actividades van a lograr en cada fila una actividad, cuáles recursos o qué recursos necesitan para desarrollarla qué día la van a realizar cuánto tiempo van a utilizar y quiénes serán los responsables de esa actividad, allí tienen un ejemplo muy clarito, un cuadrito muy clarito que ustedes luego lo van a a limpiar y van a colocar sus actividades. Es sumamente importante, antes que lo olvide, que bajen además del blog el documento eh, titulado Diario de Actividades. Esto es sumamente importante, es una hoja eh, que ha sido elaborada en el nivel central donde el estudiante va a colocar todas las actividades que realiza cuando asiste al, a la comunidad donde está realizando la actividad de servicio comunitario tiene que llenar este documento el número, la fecha, la semana según el cronograma, qué actividad realizó, cuál es el producto cuántas horas dedicó, si hay alguna observación y cada vez que vaya a la comunidad, el miembro de la comunidad responsable debe firmarle este diario de actividades porque es la evidencia de que ustedes han asistido a dicha comunidad a realizar el servicio comunitario. Ojo con esto, es sumamente importante. No pueden ir a la comunidad sin esta hoja. Eh, como les decía entonces, en la segunda fase, en la planificación de acciones deben especificar claramente cuáles son todas las acciones que van a ir realizando para poder realizar la intervención. Y la tercera fase es la implementación propiamente dicha, que no es otra cosa que asistir a la comunidad a realizar las acciones que se han planificado previamente. Como pueden ver, eh, en el servicio comunitario lo que realmente se ejecuta es un proyecto un proyecto de intervención social eh, otro aspecto que es bien importante o que es necesario que ustedes tengan claro es que no es el servicio comunitario desde el ministerio del poder popular para la educación universitaria en el año 2010 se definieron unos lineamientos claros debido a que muchas universidades estaban realizando actividades que no tenían nada que ver con el servicio comunitario de manera que eh, trataron de normarlo a través de esta circular circulares no son colectas de dinero entonces es decir, yo no, si yo llego a una comunidad y veo que hace falta un tanque de agua y creo que la solución es comprar el tanque de agua y que para comprarlo debo recolectar dinero eso no es servicio comunitario hay que saber distinguir entre el servicio comunitario que se realiza desde la metodología de aprendizaje de servicio a lo que es acción social la acción social es buena, la acción social eh, es importante, pero el servicio comunitario no es acción social, es importante que tengamos eso claro. No se aceptan como servicio comunitario actividades de ornato, de decoración de espacios públicos, actividades de reparación y pinturas de orfanatos, ancianatos, escuelas o cualquier espacio público, recuperación de plazas, actividades de servicio dentro de la propia universidad de pertenencia del estudiante no se aceptan como parte del servicio comunitario, no se aceptan trabajos de tesis, de investigación, recolección de datos realizadas en otros momentos distintos. Por ejemplo, profe, que yo en la asignatura y hice tal cosa, no me sirve. El servicio comunitario tiene que ser exclusivo, servicio comunitario. Cualquier actividad académica que no esté en correspondencia con el perfil no puede ser ejecutada por el estudiante de servicio comunitarios en la una solamente las actividades de tipo ambiental pueden ser ejecutadas por cualquier estudiante de cualquier carrera en cuanto a los aspectos operativos es importante que conozcan que el servicio comunitario como ya les dije anteriormente tiene una duración de 120 horas de permanencia en las comunidades eh, los estudiantes deben ver tres encuentros de inducción a través de este video estoy tratando de llegar a ustedes en un primer encuentro Dos horas semanales que yo les sugiero para la investigación y la redacción del informe para que no lo dejen para el último momento porque después van olvidando lo que han ido desarrollando en las comunidades. En la medida que ustedes van trabajando vayan vaciando la información al formulario. Es una recomendación que les pido seguir. Eh, hemos estado trabajando así y hemos tenido mucho éxito. Eh, es importante que sepan que en la Universidad Nacional Abierta cuentan con tres lapsos académicos consecutivos para la culminación del proyecto, es decir, si ustedes escribieron en este lapso el proyecto, pero no pudieron culminarlo, no alcanzaron a, a reunir las 120 horas, no hay ningún problema. Ustedes lo pueden volver a escribir en el lapso 18.1 y las horas que han acumulado en el 17.2 se les tienen allí, se les toman en cuenta y simplemente en el 18.1 deberían completar el proyecto con las horas restantes eh, es importante que estén muy pendientes del cronograma que ha sido publicado ya tanto en Facebook como en el blog eh, el cronograma con las fechas de entrega de cada una de las fases, allí pueden ver está marcado un cuadrito en verde cuál es la fecha en la que deben entregar tanto el diagnóstico como la propuesta, como el diseño de la propuesta de implementación y en un cuadrito rojo ya al final eh, pueden observar cuándo va a ser la fecha de entrega del formulario final y, el, y ese mismo día se realiza la feria de proyectos es importante que cada uno de ustedes, cada uno de los estudiantes en sus propios proyectos realice eh, su propio cronograma para que pueda manejar de manera eficiente el tiempo pueden tomar como referencia el cronograma general que yo he publicado. Acá les dejo entonces los sitios para la interacción. Tenemos el blog de servicio comunitario. Aquí les dejo el enlace. Tenemos la plataforma Moodle que es administrada desde el nivel central. Allí está la dirección. Allí también pueden conseguir los materiales y pueden interactuar conmigo. Si tienen algún problema para entrar a la plataforma, deben comunicarse a través de mi correo para... Eh, procesar pues ante el nivel central la solicitud de, de ingreso a la plataforma tenemos un twitter eh, arroba azul, a través del cual también podemos comunicarnos deben estar atentos un correo electrónico al cual pueden dirigir todas sus dudas todas sus preguntas todos sus planteamientos que a la brevedad posible les estaré respondiendo y eh, tenemos un instagram que todavía no lo hemos activado al 100% pero que espero poder activarlo en este lazo académico 17.2. Acá en esta lámina pueden observar una captura de pantalla del blog eh, con una flecha roja que dice aquí pueden descargar los documentos de interés. Aquí pueden ver que hay un, un listado de documentos, son enlaces a los documentos. Al dar clic sobre el enlace les va a abrir un documento en PDF. Eh, el del formulario y el de actividades está en Word porque necesitan editarlos, necesitan escribir sobre ellos le dan allí, lo descargan y lo guardan en su computadora les sugiero abrir una carpetica en sus respectivos computadores eh, con el nombre de servicio comunitario y allí van alojando cada uno de los documentos es importante entonces que tengan claro que lo primero que debemos hacer en este momento, en este primer momento de servicio comunitario es descargar los documentos leer los materiales, empaparnos de de lo que se espera de nosotros eh, me deben escribir un correo señalándome, ya les había pedido a través de, del facebook sus datos, eh, nombre y apellido cédula de identidad, carrera que cursan, semestre y qué proyecto pretenden realizar eh, para yo poder eh, avalarlo lo primero entonces una vez que cumplan con esta primera con esto, con esta información que les estoy solicitando entonces sería realizar la fase de diagnóstico, allí ya les estoy diciendo cuál es la fecha de entrega de esa primera fase, si tienen dudas por favor comuníquense conmigo pueden escribirme un correo enviarme sus teléfonos para poder también establecer contacto vía telefónica Finalmente para ya culminar esta presentación quisiera dejarles esta frase de la madre Teresa de Calcuta que creo que sintetiza bien lo que es el servicio comunitario porque nosotros muchas veces estamos esperando hacer grandes cosas para cambiar el mundo y terminamos no haciendo nada porque estamos esperando hacer las grandes las grandes cosas pero cada pequeña cosa que hacemos definitivamente tiene un impacto positivo sobre nuestro entorno. La frase de la madre Teresa de Calcuta dice así, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Con esta frase termino esta presentación deseándoles el mayor de los éxitos en esta etapa de aprendizaje que emprenden.